Vuelvo y, y, y puntualizo, el presidente Luis Abinader automáticamente se auto, eh, autoabrió la guerra y lo digo así porque es una guerra entre partidos eh, de la oposición cuando tú tienes eh, eh, dos fuerzas midiéndose, eh, una en el poder y otra en la oposición tú tienes una guerra, eh, esa es la mejor forma de poder literalmente decir lo que, está, lo que ya comenzó a suceder pero fue una provocación del presidente Luis Abinader que creo que fue innecesaria él debió esperar los famosos 100 días para comenzar a provocar tanto al partido de la, de, de la liberación dominicana como a la fuerza del pueblo, dos partidos inclusivemente aunque eh, embrujados pero cada quien con su cocina ya aparte que son los dos más fuertes que le pueden hacer la oposición reitero Luis Abinader en su discurso arremetió contra el PLD por todos los actos de corrupción y como dejaron el Estado, incluso eh, usó la palabra el país está quebrado, y con el tema de la fuerza del pueblo rebajando el 50%. Lionel, ¿Por qué Lionel de una vez salió a la defensiva? Porque no le conviene a la fuerza del pueblo que comenzando prácticamente eh, eh, y ya reestructurándose para el 2024, que te quiten desde ahora el 50% que viene siendo un 25% analizando. Entonces, Correcto, muy bien sí. lo dice la ley y Lionel, tipo inteligente, sí. eh, se está pegando a la ley, pero se está pegando porque no está en, la, en, en el poder. Si fuera Lionel el presidente... O sea, tal, que, que tú quieres decir que ese, ese acto de parte de Luis Abinader es un acto de populismo, el sugerir eso. No, un acto de populismo no, un acto porque, óyeme, el gobierno, las estrategias de gobierno, que es lo que yo entiendo que Luis Abinader es un estratega, porque por una otra razón llegó a la presidencia, es en mira el 24. Si si, ¿Cómo dice un, un, un, una, un refrán? Eh? Divide y vencerá una estrategia que utilizó el PLD en su momento, que se auto, eh, la utilizó y por eso hoy el PLD eh, no es gobierno. Hay que estar claro en eso. Si, si el PLD no se divide, se le hubiese hecho casi imposible al PRM llegar al gobierno. Entonces, si tú comienzas desde ahora a debilitar a los partidos, ya en 2024 tú vas a llegar cómodo, porque ¿quién quiere que tener poder? ¿El PRM? Ya lo mismo no. tú llegar a una elecciones en el poder que llegar eh, eh, eh, eh, en la oposición y sin recursos. No. Y más un partido como la Fuerza del Pueblo. Que todavía, por ejemplo, independientemente, los que se fueron con Leonel, eh, los chelitos que tienen se los han ido comiendo. No hay mucha fuerza económica. Y ahora con una mirada. No, no, ¿Eh? No, me, me voy a reír porque como que no hay fuerza económica no, los que se han ido. No, ¿Cómo que se le comieron? Eso es uno que en la cuarentena está afectado. Sí, no, no, no, no, pero, no, pero por ejemplo, un Feli Bautista, no, Veloz, perdón, pero escúchame, por perdón, un Feli Bautista no tiene el mismo power que tenía hace cuatro o seis años atrás, ¿Por qué? Porque muchos negocios... Bueno, porque él mismo se ha desacreditado como actor político no, por eso. No, es no, en no. Caso no, Felipe Bautista, no Felipe Bautista como un político en San Juan es un dios. Mira que ha ganado sí, dos periodos, sí, incluyendo sí. a la hermana del presidente. Espérate. Sí. Espérate. Lo que te estoy diciendo es que estos políticos que no son empresarios, sino que viven de la política, eh, tienen ya eh, varios años fuera del poder. Tienen ocho años tragando seco. Por Pero ejemplo, ahí estamos un visto, un, visto, un visto día de la rúa Mira cómo está en no. ese proceso Ahí se le está yendo un, un dineral en ese proceso Solamente en abogado. Aparte de que mantener sí. su empresa No es lo mismo estos, estos políticos Entre comillas empresarios Cuando están en el poder sus empresas van cómodas ¿Por qué? Chica. Porque meten Militares eh, eh, Compañeritos Y, y, y les pagan Del de, de, de, de, de, de presupuesto y del radio público Así es fácil tú ser empresario y ser un empresario próspero. Pero no es lo mismo cuando tú estás fuera del poder. Se han debilitado. Roberto, pero ¿en cuánto? Do, eh, ¿Dos meses fuera del poder? No, no, Veloz, te estoy hablando de la fuerza del pueblo, de la gente de Leonel cercana. Tienen ocho años fuera del poder. Los que guisaron fueron la gente del PLD, de la gente de Danilo, pero la gente de Leonel... Pero, Lionel, que, Roberto... No, el año veloz. pasado Lionel todavía estaba en el PLD. Sí, pero Lionel estaba en el PLD, partido. pero quien era el presidente... La, la gente cercana a Lionel Fernández no es cierto que estaba mal. Imposible. Veloz, veloz. No, pero como... ¿Quién va era el presidente? Danilo Medina. ¿Quién era sí. la gente clave? Uh -huh. La gente que estaba guisando el, era la gente de Danilo, no. no la gente de Lionel. La gente de Lionel estaba tragando. No ¿En qué comisión? ¿Quién, llevó, ¿quién llevó, oye, ¿quién a llevó, qu no la había, pero, no la había. Velos, Eran amigos, ¿Quién si llevó no a juicio ¿quién lo llevó lo a, a toda la gente de Lionel? Danilo. Hmm. No es lo mismo. La gente clave de Lionel, todito se la pusieron en China en el gobierno de Danilo porque es que viene un problema desde hace mucho. O sea, Lionel era el presidente del PLD, pero realmente quien era el presidente del, del país era Danilo Medina. Y Danilo y Lionel ya vienen con una fricción, con un alejamiento desde hace muchos años, desde que, desde que eh, Danilo llegó a la presidencia, 2016, te estoy hablando de ocho años atrás. La reelección. Sí, no, no, en la reelección no. Bueno, no. Sí, sí, pero bueno. La reelección, bueno, la reelección no, fue lo que ya, ya no. dividió el partido, sí, pero Danilo sí. y Lionel vienen divididos desde que Danilo ganó la presidencia. ¿O tú no recuerdas quién fue okay. que trajo a Quirino aquí? De por Dios. Okay. ¿Eh? ¿Tú no te acuerdas todo lo que hizo eh, eh, eh, Danilo en contra de Lionel? desde que llegó a la presidencia? Comenzó a fueriar a la gente de Danilo, de, de, de Leonel. De Danilo Medina comenzó a debilitar a toda la gente de Lionel. Por eso es que a muchos se le hizo tan fácil salir del PLD para irse a la fuerza del pueblo. Porque es que vienen forzados, aunque su partido era eh, el gobierno. Eso es claro. Es lo mismo que pasó cuando Lionel ganó, afuerió a la gente de Danilo. Por eso fue tan fácil la gente de Danilo ahora coger el mambo. Porque eso es la política y por eso se divide el partido de la liberación dominicana. Eso es así. Pero bien, eh, ya la suerte está echada, como decía el instinto señor presidente eh, Joaquín Balaguer. Pero tú estás de acuerdo que se recorte el 50%. Es que, es que mira, es que no es que yo esté de acuerdo Es que hay que ver la naturaleza Porque si tú me lo tiras así como lo tiró No, no de pero ver. que la naturaleza es simple Pero no el porque, contexto, Perdón, es y por qué no lo hizo Y por qué él no habló de eso Ahora en, la, en, en el gobierno de, de Danilo Medina ¿Por qué hablarlo ahora? No porque Eso ahora hay que, es eso hay que, que llevarlo venga. a consenso, Veloz pero, Es una ley, tú sí, la leíste Por supuesto Entonces, Eso por hay que supuesto. llevarlo a consenso Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, sin llevar eh, consenso... Eh, que yo te digo, pero no es imposible, eso se puede cambiar en... O sea, no, no, Eso eh, se puede oye, cambiar. no es imposible, pero no, Eso el presidente no puede alocarse, si hace eso, no, mete la pata. Oh, o sea, él tiene, mira, él tiene todo el derecho de, de hacer la propuesta, pero él no tiene nada que ver con el proceso, porque Por eso mismo, es, un, es, es un poder mira, totalmente independiente. Mira, este gobierno... Ahora, yo creo que si hago referencia es que en la Cámara de Senado el PRM es mayoría E igualmente en la Cámara de Diputados sí, pero óyeme, Aunque Ligera óyeme. Tres, cuatro diputados igualmente Es mayoría sí pero Y óyeme. aquí lo que se tiene constituido es que la mayoría Gana independientemente No, no, Veloz Por Dios, la política no se No se mide por mayoría Se mide por estrategia Fíjate cómo sí. aprobaron cómo se la pusieron en China A, a, a, a Danilo Siendo mayoría con el toque de que, pero el estado que de emergencia. Tú Estás diciendo de estrategia y si vamos a analizar la estrategia beneficia el PRM y te estoy diciendo que el PRM no, es mayoría. No veloz, o sea, no veloz, no veloz, no beneficia al presidente Luis Abinader, no más bien, ¿y de qué no, ¿de qué pero partido? perdón veloz, no, no más bien a, lo mismo, a a muchos diputados y senadores que reciben de su partido. Muchas dádivas. Espérate, Veloz, porque ahí tú estás yendo a lo particular. Una cosa es la línea del partido y otra cosa es la línea personal de cada candidato. Espérate. Ah. Entonces, estratégicamente, ahí, Pero no, si ahí va, hay congresistas. Hay congresista. las elecciones del 2024. No, Veloz. Ahí hay congresistas, ahí hay diputados y senadores. Y dentro del PRM, que tienen también sus aspiraciones independientes, Independiente. Ah, no, claro, ¿Eh? En el TRM muchas personas que tienen su proyecto. Está político, bien, pero entonces, ¿qué pasa? Que, es que el pero el ahí voy. Y, y, y, claro. y es una, una virtud que cualquiera de esos que están al lado, congresistas actuales o, o, o, o ministros ¿eh? de este partido, digan: Espérate, yo me voy a ir con como hizo Lionel. Se fue con, tal, con, con un partido pequeño. O en dado caso se pueden aliar, porque todo, todo sucede. Entonces yo me voy a ir con un partido debilitado, que no tiene dinero. No. Entonces, no. Eh, eh, lamentablemente es una línea muy delgada, muy delgada. El, el, el, el tú quitarle. Ahora, ¿qué debería él haberle agregado a eso? Que eso sí tiene ma mayor, ma mayor interés en la población. Eliminar muchos partiditos que no sacan ni siquiera el 1%. Tú ves, sacarlo, el que no saque un, un 1%, automáticamente se le quita, como diríamos en buen en marketing, eh, eh, la franquicia de, de, de un partido, porque aquí los partidos son franquicia, son franquicia. Entonces, si usted no, así mismo como la ley dice. Pero se, pues, se hubiese interpretado eh, peor. No, sí, no, claro no, que no. Sí. No, claro oye, ¿por sí. oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? lo Porque no es lo mismo, no es lo mismo tú quitarle dinero. De no, porque dime tú un partido de un menos de un 1% que nadie lo conoce. ¿Qué significa para la democracia dominicana? Nada. Ahora, tú bueno, quitarle pero dinero. Ley, pero espérate, la ley, la ley dice, de... oye, Velo, tú lo acabas de decir, es un 80% que se le entrega a los claro, partidos que claro. sacan el 5%. ¿eh? Sí. No es lo mismo tú decir, bueno, el partido que sacó menos de un 1% va para afuera. Porque, oye, ¿por qué esa ley existe? Esa ley fue motivada por el instinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, sí. ¿Por qué? Por el mismo tema de que los partidos no buscaran financiamiento en ese momento del sector privado. ¿Por qué? Por los compromisos que atraía tú cogerle dinero a un, a un empresario que ahora también está metido en narcotráfico y está metido el lavado sí. de dinero y muchísimas cosas más Que lamentablemente no ha funcionado ¿Pero por qué no ha funcionado? Porque todos los partidos Todos, incluyendo el partido de gobierno Cogen dinero y no reportan Y no hacen las cosas transparentes claro. Pero incluyendo el partido de gobierno Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, espérate, todos. espérate Que la ley sea para todo ¿Tú ves? Vamos a hacerlo eso ¿Tú sabes para cuándo se puede hacer eso? Para, des para el 2028 Vamos a modificar la ley para 2028, pero no para ahora. Porque que ahora eh, eh, hay una desventaja. Él debió decir, mira, es, para, pero para pero 2028. No sentido, no que, Roberto, los, es el gobierno del cambio. Eso fue lo que vendieron ese eslogan, ¿o no? Ah, pero tú, mire, señor, vamos a la paso. No, no. Ya velo, oigan lo que está velo, en el cambio. ¿Cuál cambio? Pero es la verdad. Es, es que el que cambio, el, sentido, el cambio, el cambio que, los que nosotros, los dominicanos y dominicanas, Estamos con el cambio, pero con un cambio a favor de la educación, la no. salud, eh, la transparencia fundamental, pero no para comenzar a hacer la estrategia a priori en mira de unas elecciones de 2024.